Siéntate con la columna recta. Cierra los ojos. Hazte consciente de tu respiración. Nota cómo al inhalar el abdomen se expande y a continuación el pecho. Al exhalar el pecho se hunde y a continuación el abdomen. Continúa respirando de forma consciente, haciendo que tu respiración se vuelva más natural, más fluida. Sé consciente del aire rozando tus fosas nasales y acompaña este flujo del aire hasta el final de la inhalación y de la exhalación. Imagina que una línea invisible sale del tope de tu cabeza, de tu coronilla, irguiéndote y uniéndote con el cielo. Imagina otra línea invisible partiendo de la base de tu columna y anclándote con la tierra. Nota como tus hombros están relajados ligeramente hacia atrás, tu barbilla está ligeramente inclinada hacia abajo y hacia adentro de forma que notes la zona cervical en el cuello estirada, alineada con el resto de la columna. Sé consciente del espacio que hay entre tus ojos en la zona del entrecejo. Observa el espacio que ocupa. de tu cabeza. Sé consciente del aire que la rodea y el espacio que ocupa esta zona en el resto del espacio. Hazte consciente del espacio que hay alrededor de tu cuello y observa el espacio que ocupa tu cuello en el resto del espacio. Hazte consciente del espacio que hay en el centro de tu pecho. del espacio que ocupa este espacio en el resto del espacio. Lleva tu atención de nuevo a la zona del entrecejo. Observa la oscuridad Hazte consciente de que esta oscuridad se expande mucho más allá enfrente de ti Hazte consciente de que esta oscuridad este espacio se extiende también a los lados de ti, por encima y por detrás de ti. Lleva de nuevo la atención a tu respiración. Cada inhalación a partir de ahora y durante unos minutos contrae a la vez que inhalas ano, genitales y ombligo, como si quisieses elevar la energía almacenada en la base de tu primer centro energético, elevándola a lo largo de toda tu columna, hasta la, el tope de tu cabeza. Inhala, contrae, eleva, eleva, eleva más, eleva más, reteniendo el aire. Exhala. Inhala de nuevo, contrae ano, genitales, ombligo, elevando, más y más y más. Retén, un poco más y exhala. Repite de nuevo, inhalando. Contrayendo a la vez ano, genitales, ombligo, eleva la energía, siéntelo, eleva más y más hasta el tope de tu cabeza. Retén unos segundos más y exhala. Última vez. Vuelve a inhalar, contrayendo a la vez ano, genitales y ombligo, elevando la energía desde tu base hasta el tope de tu coronilla, retén contrae, eleva un poco más y exhala. Vuelve a ser consciente del espacio que hay entre tus ojos en la zona del entrecejo. Obsérvalo, conéctate con este espacio vacío infinito que se expande por enfrente, por arriba por detrás, por todos los lados. Siente este espacio vacío infinito donde el tiempo no existe donde no hay nada, no hay nadie. Visualiza la letra asociada a tu intención clara, rodeada de dos líneas que simulan el campo electromagnético de tu intención, de tu objetivo. Evoca las emociones elevadas, asociadas a esa intención clara, conéctate con ellas, Siéntelas tal y como las sentirías en el caso de que hubieses cumplido, hubieses alcanzado tu intención. Haz que todas y cada una de tus células Vibren sintiendo estas emociones elevadas. Proyéctalas con todo tu ser dentro de este espacio infinito. Continúa conectándote con estas emociones. Sea amable contigo. Permite y deja pasar pensamientos que puedan aparecer. No te aferres a ellos, simplemente obsérvalos y vuelve al aquí y al ahora. elevadas. Siente tu conexión con este espacio infinito, donde aquí y ahora tienes un potencial ilimitado. donde aquí y ahora existe un espacio para crear, para vibrar tu propia realidad, la realidad que deseas, la realidad que ya estás empezando a vibrar. creas conveniente, vuelve a centrar tu atención en tu ser, dibuja una sonrisa en tu frente, proyecta tus mejores pensamientos de amor, felicidad, paz comprensión, compasión y agradecimiento. Regálatelos, proyectalos hacia el infinito y más allá. Vibra con ellos. Cuando lo consideres lentamente, puedes abrir los ojos, salir lentamente de la meditación. Mantén la vibración que se ha generado el máximo tiempo posible. Cuerda. Puedes meditar con los ojos abiertos, puedes evocar tus emociones elevadas siempre y cuando lo desees, independientemente de dónde estés y de qué estés haciendo.